Un genio, millonario, playboy, filántropo. Usted no necesita 20 mil pesos. Sin embargo, él me dice que esos 20 mil pesos le sirven para viajar y tras -milenio. Bueno, pues dice Carter que me va a llevar por un atajo. No sé qué tan bueno sea usar un atajo para ir, pero... Ah, pero miren, esto es la estación de hospitales, ¿no? Pero, ¿Alcalá no es al norte? O sea, que ¿A dónde me estás llevando? Algo anda mal. Miren, ahí está Lionel Messi. ¡Ah! Ya entendí. Al parecer Carter está haciendo otra ruta. No es la B26 que yo estaba haciendo. no está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Ok, bueno, pues eh, vamos a seguirlo. Bueno, aquí se, se, se subió un It's Lionel Messi 10. Y le estoy diciendo que, pues, que Lionel Messi... Eh, campeón del mundo, un gusto en conocerlo ¿Qué se siente tener? La copa en sus manos ¿Qué mirá, Bobo? ¿Qué mira, Bobo? Anda, anda para allá Bobo, anda para allá Tranquilo, tranqu tranquilo Leo <ríe> Oiga, ese, ese, de, ese de cárter tiene una precisión Si ven como frena y para y queda pegadito Miren, queda pegadito Es un crack, es un crack No sé cómo le hace, pero es un crack Bueno, vamos aquí a, a ver a, a Lionel. Veamos. Veamos la pinta de Lionel Messi. Lionel Messi. Eh, qué pinta sasa. Ah sí, bro, gamer 2655 es It's Lionel Messi. <risa> El, el Carter dice que ese golpe se arregla con... La rayadura del, del carro con ese golpe se arregla con un marcador. <risa> ese ese Carter sí, es un chiste, es un chiste. Sí, señoras y señores. Bueno, ¿para qué le estoy preguntando al... al de Uy, ese, uy, ese Carter miren. Miren, miren, miren. ¿Qué control? Uy, uy, uy, se está saliendo, se está saliendo casi. <risa> le pregunto a Carter que cómo es que el hombre que fundó los Avengers está manejando Transmilenio, ¿no? Y dice que lo echaron y le robaron todo. Guau, <risa> wow, este, este Carter se sabe las rutas y se sabe... se sabe todo. Ahora me di cómo manejo. <risa> dice para acá del cartel ah es que abrió las puertas para que entrara un poquito airecito el carro oye dónde está Lionel Messi Lionel Messi dónde está Leo Messi Leo Messi dónde está dónde está Leo Messi Leo Messi dónde está mire mi cómo frena O sea, frena muy bien, lo hace muy bien, o sea, es que mire, queda pegadito y listo, o sea, es que no, qué precisión, yo creo que cuando uno hace o participa en la creación de un juego, aprende también a, a, a manejar, o sea, a manejarlo bien, a, a que lo, las cosas del juego funcionen como uno quiere, porque ya, pero acá le estoy diciendo a Carter, que nos cuente algún chisme de Bogotá TV, algo que nos dé hype a los seguidores. <risa> Vamos a ver con qué nos sale. <risa> que muy pronto vendrá este bus en el que estás montando mejorado. uy oh, O sea, este bus que estamos viendo acá, van a mejorarlo. Eso, eso es una noticiónón, Noticionón de última hora Señoras y señores, atención, última hora Carter acaba de anunciar Que este auto Este que verá aquí, este bus Pronto será mejorado Para todo el gusto de todos los seguidores De Bogotá TM Bus ¿Qué les parece ese noticionón? ¿Quién es el que viene en este bus Que está como bloqueando el camino Pero no sé quién será ¿Quién será? ¿Quién será? A ver a ver si lo alcanzamos a ver ¿Quién es? Ah, ya entendí Es que Carter debe parar ahí Este bus está ahí bloqueando el camino Entonces no Ah, ya, ya, ya va a arrancar, ya va a salir A ver, dice que sin rueda ¿Dónde hay ruedas? No, yo le veo las cuatro de acá Bien, ¿cuál será la que se le habrá? ¿Se le habrá una de acá? Adelante, no las puedo ver bien Sí, tocó saltar para... Ah, mire, ya. Se salió el bus. El verdadero cómico se salió del bus por nosotros. ¿Qué pasó? Ah, ahí, se, ahí se subió el verdadero cómico. ¿Y? Súbete, verdadero cómico. Súbete. Eso. <risa> Ahora somos dos colegas desbarados el día de hoy. <risa> Estoy siendo verdadero cómico que nos cuente un chiste porque pues les. Wow esta ruta. Ah sí, ya la habíamos visto, ¿no? Bueno, pues resulta que Lionel Messi ha tenido que ahora empezar a vender todos ricos. <ríe> ah, qué maravilla ir con estos muchachos. Ya casi vamos para Alcalá, pero qué viaje tan largo, déjenme decirle, qué viaje tan largo. Yo creo que este video se tendrá que vivir en dos. Si vas el Pro 99, 999 que hace, dice que está en la castellana, pero él va para el sur, nosotros vamos para el norte. Uy, ¿este edificio cuál es? Dios mío, ¿no lo había visto? ¡Wow! Ah, el edificio Huawei, ese es de los nuevos. Uy otra vez Lionel Messi se largo. Ese, ese Messi se va, se va cada rato. <risa> dice, le, le digo al, al, al Carter que va que va toda. Y dice. Y, si, y dice que no hay buses, no hay policías. Y dice, le digo que si pasa algo que hace, dice, yo llamo a Spider-Man. <risa> <risa> El pobre Carter dice que ya lleva seis horas en esa silla que está cansado y le digo que le debe doler la cola. Oye, <ríe> esta ruta se me ha hecho súper larga con el Carter. Bueno, claro está que es que él dio una vuelta a esa tremenda. Y me dice que falta mucho para Alcalá, no sé cuánto falta. Bueno, pues ya Deb Car eh, Carter ya esto realizó. La ruta, eh, esta ruta que él hizo llegaba hasta, hasta Toberín, yo le he dicho me bajo en Alcalá, no le importó, no me puso cuidado, pero aún así nos vamos a bajar, eh, bueno, eh, nos teníamos que bajar en Toberín como usuarios, pero el que es así todo amigable dijo, no, pues venga, lo llevo hasta el portal, que es donde debo guardar el bus, y nos tomamos aquí una fotito, y eso es lo que vamos a hacer. En el portal Norte. A ver, a ver, ven, ven, verdadero cómico. Aquí que salgamos con el cárter. ¡Eh, qué bien, qué bien! Con el cárter aquí. ¡Wow, miren el cárter volando! Todo fondo de bikini está preguntándose la identidad de un misterioso hombre volador que ayuda a la gente. ¿Encontró a mi peluquín? ¡Ayúdala! ¿Sabe con qué heroica demostración de valor? <risa> ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo Carter? Me subí hasta el techo. ¿Qué? Bueno, pues desde el techo del portal norte me despido amigos. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y me dice que Carter que intenté volar. ¡Oh! pude volar wow miren puedo volar como de cárter oh.